Muy buenas tardes, nuevamente estamos desde Florida, aquí en la ciudad de Kishimi, que significa Bésame, y también muy cerca de Orlando, con todas esas eh, partes y tanta atracción y tanta belleza que hay. Pero estamos aquí con Alejandro Flores, una gente, un joven emprendedor que deja Venezuela, viene a Estados Unidos por temas de inseguridad y temas de populismo. ¿Qué nos puede decir? de Venezuela, lo que dicen en Venezuela y lo que están viviendo ahora aquí en Florida, Estados Unidos. Wow, es bien diferente todo aquí en Estados Unidos que en Caracas, obviamente. Yo soy de Caracas, nací y crecí allá. Me vine cuando me gradué del colegio, a los 18 años, vine a estudiar aquí en Orlando eh, artes escénicas y me quedé aquí viviendo. Gracias a Dios me presentó la oportunidad. Este, yo vine por una falta de oportunidades en mi carrera en Venezuela. Venezuela está llena de artistas, está llena de artes, pero son escasas las oportunidades que hay para la gente como yo, sobre todo para jóvenes que estamos tratando de entrar en la carrera. Este, la inseguridad en Venezuela no contribuye, la situación política por supuesto no, no es nada buena. Este, cuando llego para acá, para mí esto fue un abrir de ojos porque en la calidad de vida que es sumamente diferente. Tú, una cosa que yo siempre he dicho, que a la gente le parece impresionante, pero los que sean de Venezuela que me estén viendo, entenderán eso. Este, aquí tú puedes sacar el celular sin miedo. Tú puedes hacer una llamada desde tu carro, caminando en Caracas. Por lo menos hasta el momento que yo me fui, no puedes hacer, no puedes hacer eso. Este, aquí no se te va la electricidad, no se te va el agua. Allá en Caracas sí. Este, aquí hay oportunidades con muchos medios. Tú puedes expresarte libremente. Puedes decir si no estás de acuerdo con el gobierno, si no estás de acuerdo con algo que se hizo y no te va a pasar nada. No tienes que temer por tu seguridad por eso. En Venezuela no. En Venezuela un comunicador público, un, una, un artista no puede expresarse sin que se le corten las oportunidades, que lo metan en a la cárcel o que lo desaparezcan lastimosamente. Entonces, yo estoy muy agradecido por las oportunidades que se me han presentado aquí y quisiera que en mi país se llegara en algún momento a mejorar y que estas oportunidades se presentaran también en Venezuela. Sí, comentábamos y he investigado que muchas veces tenemos que cuidarnos de la policía en Venezuela. Sí. Que no muchas veces les decía, en Munchoacán o en muchas veces del crimen organizado, pero ya también los que abusan y que, que cobran hasta un porcentaje son la propia policía y que muchos empresarios, eh, pues el gobierno les quitó todo, les quitó todo y desaparecieron sus empresas. 70% para mí y si no, te quedas sin nada y muchas veces, pues hace un tema de represión de cosas, que ojalá que México no lleguemos a ello eh, ahorita hay mucha inconformidad de una parte de la población con lo que está pasando con la cuarta con la, con la, cuarta, con la cuarta la cuarta T, esperemos que no vivamos eso porque yo veo, como quejamos de nuestro país, que quejan muchas veces, mucha gente como viene de Cuba, y sobre todo aquí en la Florida, porque vi que hay muchos puertorriqueños, cubanos que vinan a buscar oportunidades, también Cuba, no estuvieran viniendo, emigrando a buscar a esas aspiraciones, porque ya que dicen que lo que quieren pues, son aspiracionistas, que solo con un par de zapatos de vivir, eso dice nuestro presidente, pero qué bueno que estás aquí, que este gran país como Estados Unidos está brindando oportunidades. y ojalá eh, que vamos a trabajar en conjunto para hacer programas o hacer actividades que generen eh, eh, turismo entre Florida, ...y chocan sobre todo, pues y sí. hay un tema que por eso como consejo voluntario venimos aquí Alejandro, agradecemos tu hospitalidad y qué bueno que, que nos das esa parte de tu experiencia de vida, es pues una cosa de lo que digan los medios, yo te que alguien que vivió allá que ofreces también vandalismo en tu automóvil, ¿por qué? porque te expresabas contra el gobierno, con lo que estaba pasando... Bueno, en México no tenemos todavía que nos hagan eso, pero si hay un enfrentamiento o una división de buenos o malos, o de chairos y fifís, y que estamos polarizados. Ojalá que México es uno, México nos ocupa a todos, y yo quiero que le vaya bien también al presidente de la República, Manuel López Obrador, el presidente Manuel López Obrador pero sus acciones muchas veces nos tienen a muchos mexicanos insatisfechos Y a muchos latinoamericanos preocupados también. Preocupados. Te, te lo digo por los venezolanos, estamos muy preocupados nosotros. Usted dice, me, me llama mucho el tiempo que dice, aguas, que no pase eso, estamos informados en este tema. Ojalá que nos vaya bien a México y ojalá que, que vayas a México en la primera oportunidad y veas las bellezas. Y pues yo espero también conocer Venezuela para poder también hablar desde la, desde allá, pero con cuidado porque no me puedo quedar con en Venezuela, cuidado. con mucho cuidado. Pero yo tuve la oportunidad de conocer México hace unos años. Yo fui a Cancún, fui a Cozumel, fui a Tulum, Chichen Itza y de verdad es espectacular y me encantaría regresar en algún momento a México. Ahorita voy a poder vivir... Esas experiencias a través del programa que se va a filmar en Michoacán. Voy a conocer Michoacán desde mi casa, pero en algún momento espero poder ir. Pero, pero además está facilísimo, mira. Está el vuelo Morelia- Cancún, Cancún-Orlando. Okay. Pero además, sumamente económico los, los vuelos. Entonces hay esa conectividad que acabamos de lograr. Sale uh, más barato o sea, que... Sale muy barato. Nueva York. Vale la pena y pueden conocer la parte del mar, la parte de, de dos cosas, dos bellezas. Y la parte colonial y cultural de Michoacán. Claro, sí. la ciudad sí, sí. colonial y su Y en Michoacán sí. pueden conocer también ya en noviembre la mariposa monarca que migra para ese estado el 2 de noviembre y los videos que me enseñó el señor Agustín son sumamente impresionantes, de verdad, es un fenómeno que... Nunca me imaginé que fuera tan grande y de verdad invito a todos... Oye, a que... hay una fundación de la mariposa monarca de la unidad donde estudias. ¿Cómo se llama? Perdón. Se llama The Monarch Initiative. Están ahorita abriendo unas oportunidades para los jóvenes que aporten a esta iniciativa, que es plantar eh, las flores que las monarcas eh, de las que se alimentan también construir ciertas eh, cajas para que las monarcas lleguen, descansen ahí y se reproduzcan, porque cuando las monarcas migran a Canadá, al norte, ellas paran en Florida, pero el problema es que en Florida no hay esas flores, no hay esa estructura para que las monarcas descansen y mueren aquí en este estado. Entonces quieren hacer Florida central, sobre todo Orlando, un refugio para estas mariposas para que descansen y sigan su paso por el norte. Pues hay un trabajo que tenemos que hacer conjunto, tanto en como Michoacán. Sí. Eran bienvenidos todos a Michoacán a conocer nuestras bellezas y nosotros también a disfrutar esas bellezas y esa eh, fitonomía y esos grandes parques. Hoy vine a trabajar y ahora otra vendré a divertirme. Claro que sí, yo le estoy diciendo. Señor Agustín, usted conoce Disneylandia, pero tiene que venir a Walt Disney wow, que también es muy bonito. Encantado. usted tenemos que conocer tanto Orlando, los michoacanos, con muchos de este de Florida conocer mucho claro sí. muchas gracias Alejandro, muchas gracias. estamos viendo muy pronto. Soy Agustín Reboyar para CB Televisión.